Perdonen mis amados. Buenas noches. Dios les bendiga. Aquí estamos para ponernos en las manos del Espíritu Santo, con todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer en esta noche, con la enseñanza, con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Buenas noches para todos. Dios le bendiga. Gloria a Dios que podemos salir a cada uno de vuestros hogares con el mensaje profético de los últimos días. Ponga mucha atención, repito, ponga mucha atención porque lo que vamos a ministrar, lo que vamos a ministrar es de una importancia gigante, hermanos míos. Lo que vamos a ministrar, evidencia, evidencia, enseña, ilustra la razón por la cual muchos procurarán entrar al Reino de los Cielos, y no podrán. Ese es, ese es el mensaje que ha tomado dominio y control de mi mente y de mi corazón, luchando desesperadamente, luchando desesperadamente por el Cuerpo de Cristo, por el Cuerpo de Cristo, que es el que está entre la vida y la muerte que es el que está entre la salvación y la condenación. Que gente está entre arrebatamiento y vómito. Ponga mucha atención, por favor. Repito, ponga mucha atención. Porque no tenemos alternativa, hermano. Escúcheme. No tenemos alternativa. O nos convertimos al Evangelio. O el Evangelio se deshace. De nosotros. Usted nunca había escuchado una cosa así. Pero lo vamos a probar a través de la Escritura. Repito. Lo vamos a probar a través de la Escritura. O nos convertimos al Evangelio. Porque estamos convertidos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero todavía nuestras vidas no están convertidas al Evangelio. Y tenemos que entender con toda claridad. Que que la preparación de la esposa del cordero está en la obediencia al Evangelio. Nos humillamos ante la presencia de Dios. Repito, nos humillamos ante la presencia de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que dirija mi vida en una forma muy especial para que yo pueda en sus manos ser de bendición a este pueblo que nos ve y nos escucha a, a lo largo y a lo ancho de todo el planeta Tierra, a través de las diferentes plataformas que en este día y en esta hora están sintonizando la programación de Momentos Proféticos TV. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy para ponerme en las manos de tu santo y bello espíritu. Por favor, Padre mío, te lo suplicamos, ten de tu siervo misericordia y permite que tu siervo reciba una dirección precisa de tu Espíritu Santo para poder expresar, para poder expresar lo que contiene tu evangelio para este momento histórico que nos ha tocado vivir. A ti te daré toda la gloria. A ti te daré toda la honra cuando al final de esta programación estos millones y millones de seres humanos que están enlazándose con nuestra programación, al final de ella hayan sido edificados. Ten misericordia, ayúdalos a ver, ayúdalos a oír y ayúdalos a entender. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, lo que está sucediendo sobre la paz de la Tierra, lo que está sucediendo sobre la paz de la Tierra, a nivel mundial, a nivel mundial, a nivel mundial, mundial, no hay una esquina del planeta Tierra que no esté viviendo lo mismo que se está viviendo aquí en Puerto Rico, se está viviendo en el mundo entero. Por eso, <coughs> perdón, en esta noche ponga mucha atención. porque le voy a hablar al cuerpo de Cristo. Perdonen, hermano, sé que hay espiritistas, sé que hay santeros, hay hay dos otras, pero ¿sabe lo que dice el Evangelio? Que ojalá no me haya conocido, que ellos están, ellos están en una posición más favorable de alcanzar el cielo que los que están en el cuerpo de Cristo y no logran entender qué hora es. El pueblo tiene que entender, hermano mío, ahora, hermano, ahora no es cuestión de amor. ¿A qué me refiero? Ahora no es cuestión de que Dios te ame. <coughs> Perdón. Ahora no es cuestión de que Dios te ame ahora entiendo por qué Jesús habló claro y dijo el que dice que me ama o sea ya el Padre demostró ya el Hijo demostró y el Espíritu Santo te ha demostrado guiándote, dirigiéndote guardándote, protegiéndote ahora los tres están esperando. ¿Qué es lo que yo amo? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuál es mi voluntad en este momento histórico que nos ha tocado vivir? Amados, hay algo sumamente importante que da evidencia clara y contundente. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Un Dios de amor, un Dios de misericordia, el día del arrebatamiento, millones y millones de seres humanos que estaban en el Cuerpo de Cristo, que estaban en el Cuerpo de Cristo, van a ser vomitados, van a ser desechados, vas, van a ser entregados en las manos de Satanás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si ya están en el Cuerpo de Cristo, ¿qué pasó si ya están en el Cuerpo de Cristo? Que no lograron entender, que no, perdón hermano, hay un trajito que se quiere desarrollar, pero estamos luchando contra él, que no lograron entender Amados, que no lograron entender que la salvación que tienen, que tienen, que les regalaron el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres les regalaron a la humanidad, les regalaron a la humanidad la salvación que tú y yo tenemos. Pero no he podido ver, pero no he podido ver, pero no he podido entender que esa salvación que yo tengo, que esa salvación que yo tengo, no me sirve. No me sirve para arrebatamiento vivo. No me sirve para arrebatamiento vivo. De tal manera, de tal manera, de tal manera que el Evangelio provee, provee, exige, establece que para el momento del jebatamiento hay una salvación que está reservada. Si está reservada, si está reservada, no está presente. <coughs> porque esa es la salvación, porque esa es la salvación que va a lograr, que va a lograr <coughs> lo que se van a constituir en esposa del Cordero esa salvación esa salvación es para unos pocos pero porque es razón para unos pocos porque esa salvación no es un regalo. Porque esa salvación no es un regalo. Esa salvación es la recompensa que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo le otorga, le otorga a los hacedores, a los hacedores del Evangelio y el Evangelio y el Evangelio logró hacer, repito, logró hacer una nueva criatura y le dio testimonio de que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. El problema es. El problema es que el ajebatamiento, repito, el ajebatamiento vivo, subrayo, el ajebatamiento vivo es la que va a producir la esposa del cordero. Es la que va a producir la esposa del cordero. Entonces tenemos que entender con toda claridad que ahora que ahora es que vuelve sobre la faz de la tierra. Oiga, ¿qué voy a decir? Vuelve sobre la faz de la tierra. Adán y Eva sin pecado. Como usted dice, pastor? Porque el problema se originó con Adán y Eva, y Adán y Eva distorsionaron el plan de Dios. Pero hubo uno que se llama Jesús, pero hubo uno que se llama Jesús, que logró, logró, logró darle conocimiento a la humanidad, que Adán, y Eva se equivocaron porque les dio la gana. Porque vino un ser humano. Porque vino un ser humano. Jesús. Jesús. No Jesucristo. Jesús. A demostrarle. <coughs> a la raza humana. A demostrarle a la casa humana que el que quiere puede. <coughs> que el que quiere puede. Nosotros tenemos que entender con toda claridad. Perdóneme, hermano, esto, esto suena duro, suena difícil, pero usted tiene que oírlo como está escrito. Repito usted tiene que oírlo como está escrito. Repito, usted tiene que oírlo como está escrito. El pueblo tiene que entender lo siguiente, hermanos míos. Oiga, con toda claridad, el pueblo tiene que entender lo siguiente. Oiga, Santo Dios, gracias Señor, a su nombre gloria. Muchas gracias Señor, a tu nombre gloria. El pueblo tiene que entender lo siguiente, escuche por favor. Oiga, porque el que se avergonzare, Porque el que se avergonzare de mí y de mi palabra, de mí y de mi palabra, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿De qué estamos hablando, hermano? Están avisando, están revelando, están ilustrando la razón por la cual, la razón por la cual muchos, muchos millones de millones en el cuerpo de Cristo repito muchos en el cuerpo de Cristo van a ser vomitados y no es otra cosa y no es otra cosa que el cumplimiento de lo que acabo de leer porque el que se avergonzare de mí. Oye, ahora, oye, ahora. No creo. No creo encontrar a uno. A uno. En el cuerpo de Cristo. Que se avergüence de Jesús. No, no creo. Pero Jesús lo hizo más. Extensivo. Digo, el que se avergonzare. De mí y de mí. De mi palabra cuando habla de sus palabras, amado, está hablando del Evangelio. Yo no me avergüenzo de la palabra, dirá usted. Bueno, vamos a ver. En este momento histórico, analicemos el cuerpo de Cristo. Analicemos el cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede en el cuerpo de Cristo? ¿Qué sucede en el cuerpo de Cristo? Que estoy luchando por mantener costumbres, acciones, actitudes, modas. Que antes tenía, que antes tenía, que antes tenía, y vine a Cristo, y vine a Cristo y me las traje al cuerpo de Jesucristo. ¿De qué usted habla, Pastor? Precisamente, el pueblo que me ve y que me escucha, tiene que entender con toda claridad que yo no puedo avergonzarme del evangelio, que yo no puedo avergonzarme del evangelio, que es su palabra, sus palabras, el evangelio, porque es el evangelio y nada más que el evangelio, el que trabaja, el que lucha desesperadamente, por la condición espiritual de la que va a ser esposa del Cordero. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Y nada más que el Evangelio es la que va a producir la esposa del Cordero. Entonces, ¿por qué? dice el Evangelio que yo me voy a avergonzar de la palabra del Evangelio. Porque la palabra del Evangelio, porque la palabra del Evangelio está escrita para hacer de ti una nueva criatura y que tengas testimonio de que las cosas viejas pasaron y que todas, todas van a ser hechas nuevas. El pueblo tiene que entender que en este momento histórico están avisando, están avisando al cuerpo de Cristo que tiene que prepararse que tiene que prepararse. ¿Para qué yo tengo que prepararme, pastor? ¿Para qué, para qué, para qué? Para constituirnos en esposa del cordero, porque no todo el cuerpo de Cristo se va a constituir en esposa del cordero. Entonces, están luchando desesperadamente para que el cuerpo de Cristo no caiga, no caiga en el pecado, en el pecado de avergonzarse del Evangelio. Repito, de avergonzarse del Evangelio. Y digo del Evangelio, porque no creo que haya una persona en el cuerpo de Cristo que se avergüence del Padre, que se avergüence del Hijo, que se avergüence del Espíritu Santo pero hay una multitud en el Cuerpo de Cristo que se cuenta del Evangelio. Y no hemos podido entender, y no hemos podido entender que estamos en el Cuerpo de Cristo por un regalo, por un regalo que hizo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo a la humanidad. Un regalo. Pero ahora viene, ahora viene la estatura espiritual más grande jamás alcanzada sobre la faz de la tierra aparte de Jesús que la alcanzó. Repito, que Jesús que la alcanzó y el Jesús alcanzarla le dio testimonio a la humanidad le dio testimonio a la humanidad que el que quiere, puede. Ahora, amado, ahora, yo tengo que entender con toda claridad. Hablar de Juan 3.16 en el cuerpo de Cristo, amado, hablar de Juan 3.16 en el cuerpo de Cristo, amado, es un paseo todo el mundo todo el mundo habla de Juan 3.16 y le habla al vecino y le habla al compañero de trabajo y le habla a toda la humanidad pero pero ¿quién está hablando? ¿quién está hablando? ¿por qué razón ¿por qué razón Muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué razón? Amado, el problema, amado, el problema es el siguiente. El pueblo tiene que entender lo siguiente. escuche por favor primera de corintios capítulo 15 es el llamado es el llamado al cuerpo de cristo a convertirse al evangelio primera de corintios Capítulo 15. Yo no me voy a inventar, hermano mío. Yo no me lo voy a inventar. Escuche, por favor. Además, os declaro hermano, o sea, aquí no hay espiritista. Aquí no hay santero, aquí no hay idólatra. Eso los mandamos para Juan 3.16. Eso los mandamos a Juan 3.16. Porque de tal manera... Amó Dios a los espiritistas, a los santeros, a los idólatras, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Pero ahora no voy a hablar con espiritistas, ahora no voy a hablar con santeros, ahora no voy a hablar con idólatras, ahora voy a hablar con el cuerpo de Cristo, con los hermanos a informarle, a informarle, a informarle que para ajebatamiento vivo, para ajebatamiento vivo, falta una conversión. Ajebatamiento vivo, a los que ya están en el cuerpo de Cristo, le falta una conversión. Además, os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado. El Evangelio que os he predicado. El Evangelio que os he predicado. Por eso es que en este momento histórico, hermano, nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo. Seremos los más insensatos. Si no logramos ver, si no logramos oír, si no logramos entender que el cuerpo de Cristo está entre la vida y la muerte, que el cuerpo de Cristo está entre arrebatamiento y vómito, que el cuerpo de Cristo está entre salvación y condenación. Por favor, entiende. Al cuerpo de Cristo le falta una conversión. Al cuerpo de Cristo le falta una conversión. Esta conversión, esta conversión del cuerpo de Cristo es la que va a producir la esposa del Cordero. Esta conversión del cuerpo de Cristo es la que lo va a subir a la estatura del varón perfecto. Esta conversión, esta conversión es la que vuelve a poner sobre la faz de la tierra, vuelve a poner sobre la faz de la tierra a Adán y a Eva sin pecado. Oiga, además os declaro hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. O sea, tú recibiste a Jesús, como tú, Salvador, ¿sí o no? ¡Sí! Pero ahora tienes que recibir al Evangelio, porque ahora viene una salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero esa salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero va a ser otorgada, <coughs> va a ser otorgada, repito, va a ser otorgada a los que están en el cuerpo de Cristo, a los que están en el cuerpo de Cristo, a los que están en el cuerpo de Cristo y se convierten en y reciben al Evangelio. No lo entiendo, pastor. No. Usted tiene que entender con toda claridad. Repito, usted tiene que entender con toda claridad. Ya mismo volvemos aquí, pero para que vaya entendiendo. Repito, para que vaya entendiendo. Oiga, oiga. Escuche, por favor. Escuche, escuche. Por cuanto ha guardado la Palabra,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 nosotros tenemos que entender lo siguiente, escúcheme por favor, lo estoy llevando con calma, despacito, porque usted tiene que entender con toda claridad que nos falta una conversión. Y mire lo que dije, nos falta, porque yo tampoco he llegado a esa estatura espiritual, yo no he llegado a esa estatura espiritual, yo voy a llegar en el nombre del Señor, porque yo amo a Dios. Mi gozo y mi alegría es hacer su voluntad. Mi gozo y mi alegría es guardar su palabra. <coughs> el pueblo que me ve y que me escucha tiene que entender con toda claridad. Nos falta una conversión. Y mire lo que dije, nos falta a mí también una conversión. Es convertirnos al Evangelio. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también persevera, por el cual, por el Evangelio. Asimismo, si tienes la palabra del Evangelio, que os he predicado sois salvos si no creíste en vano Perdóneme, hermano yo no me estoy inventando hermano yo no me estoy inventando planes de salvación yo no me estoy inventando doctrina yo no estoy interpretando nada yo estoy leyendo lo que establece el evangelio que me falta una conversión que me falta una conversión, es convertirme en Hacedor del Evangelio. Porque hasta el momento, porque hasta el momento, lo único que yo estoy convertido <coughs> es que reconozco que hay un camino, una verdad y una sola vida, y uno que te da, uno solo que da vida, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Escúchame, <coughs> Y estoy preparado, <coughs> y estoy preparado para enfrentarme a la muerte si me visita. <coughs> estoy preparado para enfrentarme a la muerte si me visita. Hermano, lo que voy a decir, pero si me visita el arrebatamiento en esta noche, yo, Julio Riva, no estoy preparado para hacer Levantado, vivo. ¿Me está oyendo? Entonces, el pueblo tiene que entender esto con toda claridad. Que el que comenzó, que el que comenzó, ¿quién comenzó? El Padre, la buena obra. ¿Cuándo la comenzó? Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Y, y, y pasó por alto los tiempos... de de mi ignorancia y me trajo a los pies de su Hijo, me perdonó en su sangre toda mi vida pasada y estoy preparado, y estoy preparado para enfrentarme a la muerte, porque la sangre que Él derramó en la Cruz del Calvario, hermano, la sangre que Él derramó en la Cruz del Calvario, escúcheme, me perdona, me limpia de todo pecado. Pero ahora, pero ahora, yo tengo que entender, ahora yo tengo que entender, la salvación del arrebatamiento es una salvación distinta a los muertos en Cristo. Yo estoy preparado para irme con los muertos en Cristo y el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo ve la muerte acercarse por un accidente, por una enfermedad, hermanos, no se van a acordar ni de la madre que los parió, se van a acordar que la sangre de Jesucristo nos limpia, y nos perdona de todo pecado. Entonces, escúcheme por favor, pero el problema es que nos están avisando, el problema es que nos están avisando que el arrebatamiento viene y no quiere porque de tal manera, ahora, porque de tal manera amó Dios al cuerpo de Cristo que no quiere sorprenderlo, que no quiere que, que, que, que, que, que Él venga como ladrón en la noche y te sorprenda en la condición en que estamos. Nosotros tenemos que entender con toda claridad. Nosotros tenemos que entender con toda claridad. Yo no puedo avergonzarme del Evangelio. Yo no puedo avergonzarme del Evangelio. Porque en el momento en que yo me avergüence del Evangelio, escúcheme, en el momento en que yo me avergüence, del Evangelio me ponen el sello tú te avergonzaste de mi Evangelio de mi palabra yo me avergüenzo de ti dice Dios en el Evangelio ahora como el Evangelio como el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo Saben que yo me estoy avergonzando, saben que yo me estoy avergonzando, porque precisamente, porque precisamente Satanás con su astucia logró engañar al cuerpo de Cristo y lo, y lo alejó de la revelación del Evangelio. Porque está escrito, hermano, hermano, está escrito. El pueblo tiene que entender con toda claridad. Oiga, oiga, oiga, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, ¿a quién le encubrieron el evangelio? ¿A quién? al cuerpo de Cristo me está oyendo me está oyendo porque salvación muertos en Cristo salvación muertos en Cristo solamente intervienen el Padre que te llamó el Hijo que te perdonó el Espíritu Santo que te guió ahora escuche por favor pero si nuestro Evangelio Está aún encubierto, escuche, entre los que se pierden, está Evangelio. Y enseguida usted piensa, espiritistas, santeros y idólatas. No está hablando de espiritistas, de santero y idólatas. Está hablando al cuerpo de Cristo. Oiga, oiga, en los cuales el Dios de este siglo se cegó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 Dirá el Señor, el que se avergonzare de mi evangelio, el que se avergonzare de mi evangelio, yo me avergonzaré de él cuando venga el día del arrebatamiento. Amado, ¿en qué, consiste, ¿en qué consiste el bochorno del cuerpo de Cristo hacia el evangelio? ¿En qué consiste el bochorno del cuerpo de Cristo hacia el Evangelio? Porque es el Evangelio. Porque es el Evangelio. Porque es el Evangelio y nada más que el Evangelio. El que le mete mano. El que le mete mano. A todo lo que está mal en mi vida. Es el Evangelio, es el Evangelio y nada más que el Evangelio, el que me identifica las áreas que el mal, las áreas que el mal está gobernando mi vida. Y una de las áreas, y una de las áreas, que le da evidencia clara. Que le da evidencia clara. Al Padre. Al Hijo. Al Espíritu Santo. Escuche por favor. Es. Es. Que el cuerpo de Cristo. Le huye. Al Evangelio. Para que el Evangelio no cambie mis planes, mis propósitos, mis anhelos, mis deseos. Oiga, y nosotros tenemos que entender lo siguiente. Hay algo que el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo le evidencia que el cuerpo de Cristo le evidencia al cielo que yo me avergüenzo del Evangelio. Pastor, te está caminando un camino muy delicado. Tenga cuidado, no hay problema. Te voy a predicar y te voy a ministrar lo que está escrito. El pueblo que me ve y que me escucha, tiene que entender lo siguiente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descubren, descubren, descubren que tú te avergüenzas del Evangelio cuando no cumples con lo que vamos a leer. cumples con lo que dice el evangelio, con lo que vamos a leer. Te lo suplico. Búscate. Romano, capítulo 12. En el capítulo 12 de Romano, verso 1 en adelante. Amado, yo no me estoy inventando esto. Esta es, la evidencia, esta es la evidencia, esta es la evidencia de que una multitud, una multitud del cuerpo de Cristo se avergüenzan, se abochornan del Evangelio. El pueblo tiene que entender con toda claridad que Satanás, Satanás, por medio del engaño que está, del mal que está operando dentro del cuerpo de Cristo, ha logrado, ha logrado su objetivo. ¿Cuál, cuál, cuál? Ha logrado su objetivo. ¿Cuál, cuál?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 el Evangelio, ya para nosotros no puede ser el Evangelio, ya no puede ser el Evangelio para darme vida cuando yo estaba muerto. Ahora viene el Evangelio para los vivos. Ahora viene el Evangelio para los vivos, a los que están en el cuerpo de Cristo. El evangelio para los vivos, Hermano, el evangelio para los vivos, escúchenme por favor, es otro plan de salvación. Ese otro plan de salvación estaba reservado para ser manifestado en el tiempo postrero. Escúcheme por favor. El evangelio. Requiere y establece, demanda y exige. Así que, hermanos, os juego por la misericordia de Dios. Miren qué clase de introducción. Así que hermanos, o sea, olvídense, espiritista ahora. Aquí no está ni espiritista. Ni santero, ni idólatra. Así que hermano, <ríe> os juego por la misericordia de Dios que presentéis, que presentéis vuestros cuerpos. que presentéis vuestros cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos. Oiga, ahora el Evangelio está exigiendo el Evangelio de ajebatamiento en vivo porque está el Evangelio para cuando yo estaba muerto en delito y pecado. Y está el Evangelio para cuando ya yo estoy en el cuerpo de Cristo, para entonces convertirme en esposa del Cordero. El pueblo tiene que entender con toda claridad que el Evangelio, que el Evangelio, de ajebatamiento vivo es uno. El evangelio de los muertos en Cristo es otro. Pastor, es que solamente usted habla de eso. ¿ve? Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero yo no voy a callar. Me llamen loco, me llamen como usted quiera llamarme pero yo no voy a callar y yo voy en el nombre del Señor Jesucristo a sacar a la luz lo que Satanás ha puesto en tiniebla. ¿Mm? Pero usted está loco, no, yo no estoy loco. Por eso fue que dijeron, el Evangelio lo dijo con toda claridad, porque que se avergonzare, de mí y de mi palabra el Evangelio <coughs> dice con toda claridad: En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. A arrebatamiento. Entonces, ahora puede entender. Entonces, ahora puede entender. Que el cuerpo de Cristo se tiene que convertir. Que el cuerpo de Cristo se tiene que convertir al Evangelio. Lo leímos. Hermano, lo leímos. Hermano, lo leímos al pueblo. Yo no me estoy inventando. Hermano, yo no me estoy inventando. Lo leímos, lo leímos. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra del Evangelio que os he predicado, soy salvo. Si no, creíste en vano. Entonces, ahora yo puedo entender con toda claridad de qué es lo que el cuerpo de Cristo se avergüenza. El cuerpo de Cristo no se avergüenza de que haya un pecado, perdón, el cuerpo de Cristo se avergüenza de un pecado de adulterio, se avergüenza de un pecado de robo, de un pecado de pleito, de celo, de ira, de envidia, de contienda, de murmuración, pero el cuerpo de Cristo no ha entendido. Oiga, no ha entendido. Que el cielo está atento, atento a las intenciones de mi corazón. Y que en este momento histórico, oiga, en este momento histórico, el Evangelio <coughs> exige el Evangelio. Exige, demanda, requiere que yo, que yo presente, presente mi cuerpo. Somos espíritu, alma, cuerpo. Pero fíjese, pero fíjese a lo que Satanás le metió mano, repito, a lo que Satanás le metió mano, es a lo único, es a lo único que aparece en la Escritura que Dios hizo con sus manos. Lo único que aparece en la Escritura que Dios hizo, no creó, porque crear es por el poder de la palabra, creó los cielos, creó los mares, creó la luna, creó el sol, pero cuando fue a ser al hombre, oiga, cuando fue a ser al hombre, entonces la Trinidad de Dios, entonces la Trinidad de Dios dijo, hagamos, al hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza y tomó y empezó a construir con sus manos. ¿Qué construyó? El cuerpo, el cuerpo. ¿A qué le metió mano el diablo? ¿A qué le metió mano el diablo? precisamente al cuerpo. Escúcheme, al cuerpo. Y naturalmente, escuche por favor lo que voy a decir. Todo el mundo en el cuerpo de Cristo está contento y está gozoso, está contento y está gozoso porque tiene la salvación, porque tiene la salvación para enfrentarse a la muerte. Pero la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, esa es la salvación de los vivos. La salvación de los vivos, la salvación de los vivos, le devuelve a Dios lo que es de Dios la salvación de los vivos van a honrar a Dios y Dios honra los que le honran en este momento histórico en este momento histórico el Evangelio exige demanda exige demanda os juego por las misericordias de Dios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 De lo que Dios hizo, oiga, escuche por favor, para Dios confirmar, para Dios confirmar que lo que Él hizo es exactamente lo que tenemos, envió a su Hijo y su Hijo le dijo, hazme un cuerpo y envíame a mí. Entonces, nació, repito, nació de una mujer parido. Cuando nació, nació un ser humano. Nació un ser humano que traía sobre la paz de la tierra la evidencia, la evidencia de la construcción del cuerpo. Por eso es que dice el evangelio, oiga, oiga. Por eso que dice el evangelio. Escuche. El Jesucristo, el Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, para que los hombres no se avergonzaren de el cuerpo. No se avergonzaren de el cuerpo entonces triste y lamentablemente el cuerpo de cristo el cuerpo de cristo se avergüenza del cuerpo que dios hizo porque yo lo que tengo es una réplica de adán y de eva por eso es que en este momento, el pueblo tiene que entender con toda claridad, ajebatamiento vivo, ajebatamiento vivo, van a otorgarle, van a otorgarle a los que le den evidencia a Dios, que no se avergüenzan, que no se avergüenzan del Evangelio. Repito que no se avergüenzan del evangelio que exige que establece el evangelio. Repito, porque está el evangelio, vuelvo y repito, para muertos en Cristo, pero el Evangelio para los vivos. Ahí es donde entonces el cuerpo de Cristo se avergüenza se avergüenza de presentar al mundo entero la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde entonces el cuerpo de Cristo, pastores, pastoras, evangelistas, maestros, llamados apóstoles y apóstolas, le están trayendo... Al cuerpo de Cristo, otro cuerpo. ¿Cómo es eso, pastor? Que le están trayendo al cuerpo de Cristo otro cuerpo. Y ese otro cuerpo, ¿cuál es? El cuerpo que hizo Satanás. Pero usted está loco. No, yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Usted tiene que entender con toda claridad. Escúcheme, que cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, Satanás hizo conmigo como le dio la gana. Y lo primero que Satanás le metió mano a mi vida fue al cuerpo. Y, y, y desmanteló, desmanteló lo que Dios hizo y trajo al cuerpo humano lo que él quería. De tal manera, de tal manera, que a nivel mundial, a nivel mundial, todo ser humano que no está, que no está en el cuerpo de Cristo, que está muerto, que está muerto en delitos y pecados, usted ve que están uniformes su cuerpo está uniforme, su cuerpo está uniforme, presentan, presentan el cuerpo, presentan el cuerpo y donde quiera que usted vaya, sea en Estados Unidos, sea en China, sea en Japón, sea en Rusia, sea donde quiera que sea, los seres humanos tienen un molde, el molde que hizo el diablo. Por eso es que en este momento histórico nosotros tenemos que entender con toda claridad si yo no me decido si yo no me decido entregar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Escucha ahora, no os conforméis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 cuerpo de Cristo te avergüenza del cuerpo que Dios hizo en forma especial mujeres los hombres también porque ahora los hombres hacen todo lo que casi hacen las mujeres el pueblo tiene que entender con toda claridad estamos en el momento histórico más difícil jamás existido para servirle al Señor. ¿Por qué? Porque ahora exigen. Porque ahora exigen. Ya nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Pues ahora, pues ahora, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no conforme, miren lo que dice y no conforme a este siglo, a las costumbres, a las normas, a las reglas de este mundo. Porque el que se hace amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque te está avergonzando, abochornando de lo que Dios hizo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición. Privilegio que nos has concedido una vez más de ministrar, de predicar el Evangelio como está escrito. Salva a los perdidos, <coughs> sana a los enfermos, reconcilia a los apartados, pero sobre todas las cosas, Padre, abre los ojos del entendimiento al pueblo que me ve, me escucha en esta noche alrededor del mundo entero. Por favor, Ayúdalo a ver, ayúdalos a oír y ayúdalos a entender qué significa sin santidad nadie verá al Señor. No es otra cosa que tenemos que volver a la senda antigua, que tenemos que volver a lo que tú hiciste, no lo que el diablo ha hecho. Porque yo no puedo de ninguna manera estar de acuerdo con lo que en este momento satanás ha hecho en el cuerpo de cristo por favor te lo suplico te lo suplico salva sana reconcilia pero sobre todo abre los ojos del entendimiento para que el pueblo pueda ver oír y entender en el nombre de jesús amén recuerde hermano mío en el día de hoy Hicimos el pago de las plataformas que nos están apoyando y respaldando. Ya yo no tengo la cadena del milagro, tengo ahora las plataformas de internet. Necesito el apoyo, necesito la ayuda. En el día de hoy hicimos el pago para poder mantener todas las plataformas unidas a Momentos Proféticos TV. Si sientes en tu corazón apoyarnos, por favor, acuérdate, nuestra dirección es Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Y lo que Dios ponga en tu corazón, haz el cheque o el giro al hombre del ministerio Momentos Proféticos y envíalo al apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Para adelante, la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes nos vemos el jueves directamente desde el templo. Dios te bendiga.